De réplica de Facebook, de Instagram, de YouTube, de Twitch y de TikTok. Ya estamos jugando Roblox juegos de, de terror. Recuerdan estas redes sociales. Mis redes sociales son Facebook, Arroba La -gamer -zeta, Instagram, La Gamer -zeta TV, TikTok, Arroba Gamer -zeta TV, TikTok, Twitch, Ginesita TV y Youtube, la GMZ Listo, vamos a empezar el juego. Estamos en el primer juego de uno de tres, que se llama esto, El Elevador del Terror. Se trata de que tienes que sobrevivir a varios asesinos. Podemos agarrar lo que sea, miren, tengo un plátano, miren. Y se preguntan, ¿por qué pasa si tocamos? ¡Pues nos resbalamos! Ah, está... Creo que es Santicraft. A ver, ven. Ah, sí, sí está. Santicraft estamos transmitiendo. Ya reconocí. Bien. Lo tocamos y nos resbalamos. salió el pato de goma y no le tocó suele la, la ay se volvió el nombre a ver mientras vamos a iniciar el tiktok mientras vamos a iniciar el tiktok listo aquí tal y sí, Sandy Craft es fan de Fahrenheit Funkin'. Yo y él tenemos la misma cara. Le estoy diciendo a Sandy Craft. Le estoy diciendo que estoy transmitiendo. Ya le estoy diciendo. Hola, Santi, estoy transmitiendo en vivo. Alguien le va a tocar ser... Ya. No sé a quién le tocó ser. ¿Vienen? Ay, ah, eliminó a alguien. Que tenía como el de Dors. ¡No! Se fue conmigo. Ah, Esperen, ¿se movió? Ay, me estoy en no. Yo soy rápida que tú Soy más rápida que tú Soy más rápida que tú, mipsito. Oh, aquí hay una salida Ah, sí, era la salida Sobrevivimos Esperen, ¿Sandy perdió? Aquí dice Alguien dijo alguien que se llama Mike ¿Cómo se llama tu canal? Ay no, que me equivoqué. Ay no Esto ya le puse que en YouTube Porque alguien me preguntó La canción está parecida como la de Freddy Krueger. Ay, no me ganaron las tres monedas. Tienes mensaje. Tengo mensaje en a TikTok. Día. Les saludos a Joss Lucario. Estamos usando robots en Juegos de Terror. Está resbalando, Sante. Dice, ay, no voy a decirlo. Este insignia se unió Red Nemer. Red. Red Nemer Saludos a Red Nemer Este es el que les decía Esta persona de Tours. Tenemos mensaje Saludos a Liliana TH A DJV A AnyGamer Saludos a Liliana TH A DJV A Capsule Pro AnyGamer Pro ¿Quieres unirte al juego? Oigan, ¿qué fue ese sonido? Ah, es el conejo de 31 minutos No sé por qué aquí dice 32 minutos Y si se pone X, 31 minutos Ah, ya sé, le voy a poner una cáscara Porque se resbala Sí, es el conejo de 31 minutos Pero se me olvidó cómo se llama me olvidó está increíble Santi ¿qué no te mueves? Te voy a echar un plátano <ríe> es gracioso cuando se resbalan ven se resbalo cuando voy de rápido <ríe> ay me di en la cara oh. Luisani saludos Para los que tengan Roblox, miren que es tan fácil de encontrarme. Ahí espera. ¡Oh! Me tocó, ser! tocó ser el de los backrooms. Y encontré dónde está yendo la gente. Estoy siendo muy rápida. comentarios de instagram esperar esperar saludos a es, ah si sí, esto es nuevo oye oye yo también tengo resorte se va a unir en el game si sí. no no puedo atraparla ay no puedo atraparlos Mate a uno. Este, uno de Backrooms. ¿Cómo se llama? No, no tiene nombre. O sea, ¿Por qué no los puedo matar? ¡Eh, me vine! Ah, pero no los puedo matar. Mira, se combinó con una caída de Eddie. Pregunta Any AnyGamer: ¿de qué se trata? Se trata de que tienes que sobrevivir a los asesinos. ¿Tienes que. Que sobrevivir a los asesinos. ¿Que intentarán matar? Sí. Y a mí me gustaría que tocara el de el de uno de que se escapa Sonic Blue o oh, Freddy. ¿Seiren que tocó? ¿Dónde quiso es saludar ¿El, el, el arma? Es de Siren Head ya pues, apareció Siren Head ahí no me está quitando vida También a Santicraft le quitó vida Luego ahí el esqueleto casi no me gusta Está como bien de miedo me quita un poco de vida Siren Head. y no cabe ahí en el pato es que habla así como en una con una suscriptora, es que así es más en mi voz de terror aquí seguimos les voy a echar plátanos para que se resbalen. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Ay, me resbaló. Está gracioso. Está gracioso cuando se resbalan. Está gracioso cuando se resbalan. Tú su mano. Ah, pero no puedo caber Estoy bien grande. Mm -hmm. Estoy bien grande, no puedo caber. Estoy es más masa de transporte, Ven, no puedo caber. Estoy poniendo un plátano para poder entrar. Ay, no me vale. No vale que puedo entrar. Puedo entrar. Por favor, déjame entrar. No puedo, no puedo. No podré entrar mejor en ese personaje. ¿Me quitan un plátano? Oigan, ¿por qué me aparecen en el rojo ¿Quién sabe? Miguel entra al elevador que estás en la experiencia. Entra al elevador que está enfrente de ti al inicio de entrar del juego. Tocó los Big Sons. Tocó los Big Sons. Tocó la casa de los Simpsons. Que qué me aparecen en rojo unas personas? Dice cosas de hombre, cuando los despertamos ya. <risa> Ven, eso dice esas groserías. Los Saludos a Agustín Bo. Está dentro de la casa. Pero es eso cuando se resbalan. Nos estamos resbalando. Ya vean cómo me resbaló. Voy a poner una en la cama. Ya se enojó en el hom homero de quien se su casa. Muchas cosas que Hay Ay, que me resbaló. Any Gamer, ¿dónde estás? Saludos a Costimbo, que está ahorita con nosotros. En Gamel, ¿dónde estás? Saludos a Camila, y 4255. Esperen que, no, que voy a ver el Instagram. Acapo wait Playtime. ¿Quién le tocará a su? No me tocó su. Y no tocó... Ah, no le toca su oración de craft. Es cuando lo matan en el juego uno. Se escucha bien feo. está tratando de subir pero no sabe cómo. no, no, no nos mató. porque en el gamer ya entra en el gamer muévete aquí entra el elevador en el gamer entra aquí Yo ya corrí lo más rápido con nosotros. Ya casi me alcanza para otra mascota para desbloquear. Es Invisible. Ya no. ¿En el gamer entra el elevador. ¡Ay! ¿Quién me echó una cáscara de poátano? Poco el ratón. Dice que ya entró, sí. Oye, qué, ¿qué es ese sonido? Oh, no, es una rata. No estás en el game y no te veo. Dice que es Soundcraft. Que no me toques esa rata. Dice que Soundcraft es la rata. Sandcraft es la rata. No sé que quiere ir por mí, pues nunca le da. Pero, pero, ¿sí? en mi Gamer ya entra! A la elevada. Ah, sí, con razón no te veía tu cuerpo porque eres la rata. Sí. Ahora te voy a echar a, a para que te vales Coger O'Brien. Saludos a mi mamá y PKTV. Gamercita. Saludos a mi mamá y PKTV. Dice, ¿cuál es tu usuario para buscarte en Roblox? Esperen. Déjenme subirme a un lugar seguro para que no me golpeen Aquí está. Gamer-2.2.13. Así me, me. así me encuentran. Así me tienen, Así me pueden encontrar. Es eh. le a Esperen. Listo. ¿Dónde está Hero Esto era Minecraft. Ni, pero ¿en el gamer entra al el elevador estamos esperando. Dice sí, na, na". yo también. yo también. yo también. Listo, yo también. Listo, Saludos a Camila. Gamer124, ¿eres tú mi mamá? ¿Eres tú mi mamá y PKTV? ¿Son ustedes? Lo voy a dejar aquí. Plátano. Ay, me Estaba resbalando. Estaba resbalando. no va el Instagram. No puedo ver el Instagram. ¿Dónde está la Niña del lado? Está como un tuétano puesto. Sobrevivimos. ¿Dice John? La Gamer eres tú, mi mamá, y TKTV. Necesito saber porque no puedo ver los mensajes. Según ya estoy en vivo, encontraré Listo. La que necesito sí que me... Piggy Eh, son de carne no valen esas monedas Era mea gran Me lejos se ve en gamer aquí estás ¡Ah! Al fin Al fin te veo Ay, no, cuidado Cuidado con Piggy no any gamer, no, porque lo hiciste. No, any gamer, porque lo hiciste. Ganamos de 6 monedas. Yo me quedo aquí sentada. Any gamer, tienes que volver a entrar al elevador. Tienes que entrar de nuevo al elevador, Eni Gamer. Para que pueda de nuevo. Denle like. Esperándolos, ah, aquí está Serenien. ¿Por qué se escucha música de Piggy si esto es del mundo de Sonic? ¿Por qué se escucha música de Piggy si esto es de Sonic? Ok, esperen, ahorita los busco, ahorita los busco a mi mamá y PkTV. Déjenme mejor carme y no pasar, porque viene Sonic 2. Ah, ya sé, tengo un Roblox aquí para poder agregar a mi mamá y PkTV. Uf, qué bueno que ya no entra ya, porque me agarraríe Sonic, Sonic es Excel Ya me llegó notificación En mi Roblox Listo, aquí estamos Aquí estamos, seguimos vivos Aquí está Ya te acepté, PKTV ah y acepté a Pekka TV. Según este, este Goguto, es este pk TV. Ahora entren al, ele al elevador. Estás en el Vamos, veamos. Há tomar ¡Toma eso. me puedo escapar de ti. En cuidado. Sígueme. Sígueme tú. Eddie Gamer. Si no te mueves, te voy a resbalar. Uy, se desapareció. Tal vez no la entendió. Eso es lo que pasó. Ay, no los veo. A ver, esperen. Ah, es con una chamarra. En, en PKTV Pero PKTV Entra aquí al elevador O no te veo Si ¿Sí, no estás dentro del elevador Toco pumpkin. ¿Será que yo soy Boyfriend o le mandemos? Soy sí, boyfriend. Soy sí, boyfriend. También dan. Ah, Ay, ya no mato. Tocó ser boyfriend, pero no me gusta. No hay nadie Están libres todos ¡Vecate, ¿Dónde estás? Pasamos el chat de Instagram Al pasar el chat de Instagram, porque no? Listo, ya Pero, pero, no lo... Espera Sí, pero es que no lo veo Es que no lo veo aquí dentro que no veo adentro a PkTV eso es lo que no eso es lo que sé que no está adentro solo hay gente desconocida <ríe> y algunos amigos ah aquí está mi gamer de vuelta esto es roblox.exe roblox.exe que desapareció Roblox y Ni gamer, cuidado. ¡Viene por mí! No, no, no, no, no, no, no, no, me sigas, no, me sigas. Gamer, cuidado. ¡Ay, viene Roblox, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, persiguiendo a los demás No, ¿por qué siempre se va por mí? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, estoy con vida rápido que pase otro. Conseguimos un, las 4.000 monedas y sobrevivimos unos cuantos asesinos más y vamos al segundo juego. Esperen. ¿Soy un noob? Sunuk. Noob? Voy a poner una cáscara entre todos. Ay. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Let's <ríe> Piggy bailando Piggy y, y el Ratón bailando ¡Ey! ¡Pero está gracioso! ¡Miren, resbalense! ¡Jaja! Se resbaló ahí. Varios se resbalaron ¡Guau! Wow. Teletubbi sexy no tocó los teletubbi sexy, no me mató, no mató. ¿Por qué no puedo agarrar esta moneda? Ay, pero es que no los puedo recoger. Oh, sí. ¿Qué saldrá? Oh. ¡Ah! ¿Por qué me no salió nada? Ah, sí, es la de la tatuí, la rata de la tatuí, me salió. Es uno raro. Ya tengo dos mascotas. se <laughs> resbaló any gamer. A ver, un asesino más y vamos al Rainbow Friends. Freddy Krueger. Freddy Krueger tocó. No, ahí está Freddy Krueger A ver? ¡Ah! Me atacó con sus horribles garras No, ni Gamer, corre ¡Y Corre, ¡Y viene Freddy Krueger ¿Qué es eso? Yo lo distraigo, oye, vente Vente tú No, no no ataques a mi amiga Tú sígueme No sigues a otros no es mi amiga. ¡Corre oh, mi! No, no, no, no, no, no, no, no, no. Listo, ahora sí vamos a, a Rainbow Friends. Primer juego completado. Está Rainbow Friends. Sí vamos. A Rainbow Friends. Oye, vamos a hacer un corte rápido. Sí, mientras invito a los demás a que se unan. No. Any Gamer, reúnete. Ten, ah, Rainbow Friends ahora. Ahora todos unanse Rainbow Friends en lo que van, pasamos un anuncio. <risa> Considérate de los detalles. ¿Quienes avanzan en el repechaje a la liguilla? La acción. Parte, y esas jugadas que te perdiste el fin de semana, en voz de los expertos en la materia. Y un a cero, señores, tampoco es que le hayan puesto una <risas> goliza de 40 a 1. Contraataque Deportivo. Un programa donde analizaremos los encuentros. Las estadísticas y esas rivalidades del mundo del deporte Fue un regalo de cumpleaños del árbitro Parecía Yo, parecía yo creo que eso. sí, porque era cumpleaños, era cumpleaños de Chivas y cumpleaños de Nene Beltrán, del Nene Beltrán ¿no? Cruz Azul, cuando estuvo en su temporada ya para entrar a Liguilla Quien respondió al final, nulificado de todo un torneo, fue Santiago Jiménez Todos los lunes a las 11 de la mañana a través de ContraRéplica TV ¡El y el gol! ¡Tampoco nos emocionemos! Contraataque deportivo si te gustan las películas ¡Ah! Los legos Pero sobre todo, los videojuegos En este programa encontrarás tu espacio Díganme en el chat que vieron, porque se me está haciendo difícil Ya viene, aquí viene Gamercita Vamos a visitar la casa de Gamercita No te pierdas de las reseñas, el gameplay y sobre todo de la diversión con la Gamercita ¿Qué? Han comido. ¿Qué es esto? la jugadora más pequeña de los videojuegos. Todos los sábados a las 3 de la tarde a través de sus redes sociales y en Contraréplica TV. Múltiples contenidos para todas las edades. Estamos de vuelta con nenny gamer y santicraft. Y es un grandote. <risa> no, no, no, no, mentira. Que por eso tengo la caja legendaria. es eso ¿Una persona es razada? ¿Qué se pasa? A ver, esperen. Huguito ya entra, reino rey. Ya le estoy diciendo, vamos al juego. Sandy, ¡Sandy! ¡Ya van a entrar! No, Santi, no entraste. Qué lentillo eres. <risa> Qué lento es a ver, estamos yendo de sucursión y es otra. Y este juego trata de que tienes que escapar de tus amigos arco iris. Y tenemos que encontrar diferentes.. Este. Estamos a encontrar diferentes objetos. Como por ejemplo, cubos, bolsas de comida, este, fusibles y baterías. Ahora espera que no está cargando esto. Esto mismo no es de nuevo para comer este. Me falta el de círculos de color y triángulo. Sí, sí, esa persona sí se parece igual a Blue. Alguien le volteó la flecha, pero creo que ya saben quién es. Es red. Y vamos a ir al a Woodworld, pero le cambiaron. Ah, no, están llevando a la persona que es como blue. Solo los Agustimbo Yo puedo hacerle bien rápido. Ahora, miren. Ven, soy rápido. Mis bloques cayeron. Cash, Todo lo que tienen que hacer es encontrarlos y ponerlos de vuelta. Buena suerte. Ahí se escucharon los pasos de Blue. Pueden irse de cualquier camino. Siempre voy de este porque encuentro más bloques. Ay, no. Está aquí. Esto ya no está. Ya viene Blue. No, no, no, no, no, no. No viene blue. Ay, ah, en ni Jaime encontró unos bloques. Ay, no, ya me gana. Ya coloqué 30. Bueno, unos cuantos. 21. Déjenme cambiarme. No, por dónde me cambio. Es, es caja. Es una caja. Ya me escondo. A ver, pueden pasarme el Instagram porque quiero saber. Es que quiero saber cómo se llama este, este, mi mamá para que la, eh, acepte, acepte su solicitud. Escríbeme de nuevo cómo te llamas mi mamá para que te añade de amiga. Escríbeme cómo te... ¡Oh, ¡No! Ya encontraron a uno y ya tenía un bloque. Okay. ¿Cuál, de, ¿Cuál es la cuenta de mi, de mi mamá y el otro de P.E.K.K.A.T.I.? Ay, no, es justo al lado que voy yo. ¡No! Quiero encontrar. Ah, no, es que es otra persona. el otro blue. el falso blue ya lo encontró voy a poner un pixel arco iris oye no Uf. ahora sí en el gamer vamos a poner los últimos bloques ya puse uno Se le fue uno. Ah, ya nos están detectando los últimos dos bloques. Uno está aquí. Encontraron el otro bloque, ahora sí vamos a llevarlos de vuelta al teatro. lo que número 23 eh, mira Jenny Gamer, ponte aquí para que estuvieran estuvieran pensando que hacen ahí pero es que no puedo por Discord Santicra no puedo dice gracias o, ojalá que Blue no haya encontrado a muchos de ustedes pero Ya quedamos pocos, pero la ¿Qué? pero Sandy Crab, no puedo. Tienes que responderme desde Instagram o, o TikTok. Te veo, te veo, te veo, te veo. Lo puedo hacer bien rápido. Este es green. Somos la caja azul. Era la caja green. Pero Sandy, respondeme. Escribe desde TikTok o Insta. Bueno, desde TikTok. No necesitamos encontrar paquetes de comida. sonido significa que green está aquí yo mejor me escondo aquí porque aquí saben saben qué pasa aquí en este escondite aquí green no nos descubre no ya encontraron a alguien no hay ni gamer no, no Espera, se finalizó el live de Tiktok. A ver, me dicen... A ver, vamos... Hola SantaCraft. Craft. hola, Estoy en vivo y... ¿En vivo? Me tocó, vete por tu porque por Twitch no puedo. Y no llega hasta tiempo a el cam al autobús de Rainbow Friends. Y es que, no puedo salir del escondite, mejor voy a otro servidor de Rainbow. De Rainbow Friends. Mejor voy a otro servidor. Es que, hoy prometí jugar tres juegos de terror. Y ya lo estoy haciendo. obviamente me dijo, Sí, hay Any Gamer, eh, ¿ya estás aquí? que No vi si está, ah no, no. Any Gamer, Santi Craft Entren y, y la gente Se está cayendo cada rato que entra Bien, podemos tirar A la gente que entra Bien, ¿por qué no me sirve esto? No, este servidor no fue nada bien. Ah, ya voy con, con PKTV ahí para que pueda. Se finalizó el detector. Ah, aquí está Cine gamer ahora se puede agacharme. <ríe> ah, aquí está PKTV, aquí estás PKTV, sí. Ahora déjame poner esto. Ay, ay que lo escribí al revés oh está Neni ay sin querer tenía tiré a Neni yo tenía que esperar porque a mí nunca me espera ni un momento aquí está Neni a ah, ver esperen que no. ya la añadí de amiga te veo te veo te miren puedo hacerlo bien rápido miren espérame espérame espérame espérame espérame Sí, ya estamos todos esperando a te Aquí estás, neni. Al fin, aquí estás. Aquí estás. <ríe> Ahí estamos casi todos. Aquí están, ahora sí vamos. Déjenme de ponerles. Ya les puse que vamos al juego. Ya les puse que vamos al juego. Sí, también ¿Qué? Není es su amiga. Miren, cómo puedo agacharme tan rápido. Vengan, siganme, siganme, seguir, seguirme. Není, Vamos Todos entrar al camión. Není, que te quedas ahí. Te veo, te veo, te veo. Miren, yo puedo hacerlo bien rápido. ¿Ya vieron? Yo puedo hacerlo. Eh, sí, hubo unos problemas con el tiktok se finalizó y en el instagram no está jalando bien ahí espera. yo puedo agacharme más rápido ahí estamos esperando es un gamer, yo, PKTV Nenis y Santicraft yo puedo hacerlo vamos Hay que hacerlo todo todo todo qué que breve <tose> listo según íbamos al mundo extraño pero él le cambió la flecha y ¡Ah! nos voltean. Ah muy... ¡No! ¡Pecate ve! ¡No! ve ¡Te están llevando! ¡No! ¿Dónde estamos? Ay, ya te se rió mucho como, como, como lo llevaron a ah, PKTV. <risas> Ay, no. Claro, dice, mis bloques se cayeron. Todo lo que tienen que hacer es encontrarlos y ponerlos de vuelta. Buena suerte a todos. Sí, vamos, vamos, vamos, vamos. Encontré el primer bloque. Hay okay, otro. A ver, aquí no hay nada. Yo pensé que Blue estaba aquí. ¡Eh, tramposo! ¡No! <ríe> ¡Uy, qué! Es? Ay, se quedó bugueado. Y Santi, ¿crees que puedes lograrlo? Ahí <risa> Les este <risa> digo, PKTV. Pero rápido, rápido voy a entregar estos bloques. Saludos a Daniel Camilo Morena Sí puedes entrar conmigo Antes tienes que aceptarme de amiga en Roblox ¿O me tienes amiga? Miren, aquí voy a poner cómo me llamo Miren, así Gamer-Cita2213 Neni, aceptame la solicitud Neni Aceptame la solicitud Neni voy a hacerle una trampa <risa> Digo Digo Este <risa> ¡Pécate! ¡Corre! Miren Gamer-cita-223 Así aparezco eri aceptame la solicitud O no, o si no, nos podemos Teletransportando No nos podrás teletransportándote esta es mi caja favorita, la... No, ya uno fue encontrado. quitó la caja ¡No, Eddy! ¿Por qué? Bueno, okay Nos vemos más tarde porque tengo okay ok, bye Ya pusieron bloques Moris Porque pues son tres. No, no Por un, en, encontrada. Y es que aceptamos la solicitud, niños. Si no nos no podemos teletransportar al otro mundo. Okay, dejen déjenme déjame buscarte en el juego Ya hago Ah, falta el bloque. Ah, ya lo encontré. Ya iba a encontrarlo uno. Ahora déjame buscarte. La ni 0 4 9 9 P Listo ya. Ah, ya te encontré. Daniel, Esto ya te ya te he listo. De y ese es muy peligroso Porque sabe que estamos en la caja Se llama Green Y ese sabe que estamos en la caja Tus un poco lo necesitarás para mañana Ya perdieron muchos Te voy a puedo hacerlo bien rápido. Dice alguien a trabajar. Escucha el sonido. Parece que Green está despierto. Creo que él sabe que estás ahí. No hay necesidad de preocuparse por él. Sin embargo, es ciego. ¿Cómo puede taparte si no puede verte? Y si tengo miedo, vime. Yo también tengo miedo, pero... Ay, no sé, todavía lo quiero Ay, dime Esperen Y encontré dos bolsitas no, Neni, no, no, no, no, no ya fue encontrado alguien más. Ah, pero yo no, más! más. no, no, no, no, veo que no, no, no, justo... O al lado de que ya voy. Saludos a Dominique que está aquí no, no, no. Uy, vi matar a... ¡No! brin, Encontró a alguien Encontró a Koi No, ya vienen por acá Necesito correr para esconderte Ya viene, ya viene, ya. Oh, están encontrando a todos. Espera, ¿por qué? Y mataron a e gamer no Está aquí. Ah, es que hijo. Oh, este pecate es ciego. No, no te pongas ahí, hijo. Oh! Okay, bueno, Porque bueno, escóndete aquí. Está agachándose. Así es el escondite. Cuidado todos. Eh, y pueden esconderse aquí para para que green no nos atrape ay no, que puse y viene el green listo, ya le dije a PKT que vamos a otro servidor Vamos al otro al otro juego. ¿Cuántos años tengo? Pues nueve. A ver, ahí estoy aquí. Vamos a jugar Panic. Un juego que tienes que escapar de una aspiradora Aquí tenemos que escapar de una aspiradora, una aspiradora. que alcancemos llegar? ¡Ay! <música> ¿Por qué te caíste? Este nivel me no la no, no aquí. Este juego trata de que tenemos que escapar de una aspiradora y para eso tenemos que hacer tres escáneros. todos mientras no saben hacer una partida ni de yo No escapas sin empezar a nadie. Uh, voy a tratar de desbloquear esto. Vamos a entrar. Están Estamos como tabletas aquí atrás. El de, el de campeón y el del trofeo. ¿dónde están? No los veo. Ah, ya los visiones Uy, casi entraron los todo, las 17 personas. Sentimos nelly porque no. Porque no entraste. Así que esta vez no trataremos de empujar a nadie. Tal vez no vamos a tratar de empujar a nadie. Para que no. Para que no podamos. nos El de eliminación ha sido activado Estamos ahí con la manzana Aquí está la manzana Perfecto. Uy, allá pasó ¿Tienen los objetos que necesitarás allí. Ahí empujaron aquí. Pero cuánta chucha la Completo dos escándalos más para. ¿Esto ¡Ah! no una botella de agua? ¡Ah! serial. el cereal una bolsa de pretzels ay, amiga, me más el cereal ay, no encontró la bolsa de pretzels ay, ay no. ¿qué más necesitábamos? un cereal ¿Dónde está el cereal? No lo veo. Ah, aquí está el cereal, serial? Uy, cereal. Oh, no. Visto ahí. Ya se fue. con un más para escapar. Ya casi escapo. Sa salchichas, pasta de dientes. No mataron a alguien. Esta pasta de dientes. salchicha ay no Solo salchicha. no no aguacate. ¿Dónde está? Ah, ya lo veo. Y ahora el primero. A rápido va la caja. Escapamos. ¡Ah! Ya, ya perdió un objeto de Nigamer. no, no. No cumplí. O sea, me escapó. ¡Wow! cerca de ahí. y no! <risa> ¡Está cerca de ti! A ver, está bien. No, porque se me pasa? en <tose> gamer. Daniel trata de escapar. ¡Punto, Según el nivel me escapó, pero creo que me mudó. Ya se perdió. No, esa es una frambuesa, lo que agarraste no es manzana. Una frambuesa no, una manzana pues no, es, pues no, es una, no es una manzana, es una frambuesa lo que agarraste busca una manzana que tenga una hoja busca algo que tenga una hoja Más. Ahí está. Messi corre. No, viene. Uf. salvas. No, no, no, no, no, no, no. ¡Salta, salta, salta! No, perdió. Saludos a César Gaming. ¿Podrás ser la llamada? Neni, ahora sí entra con nosotros, Neni. Aquí están, hay que escapar, no sé, este modo. hecho el logro escapar sin empujar a nadie. Ok, trataré de hacerlo. Solo entramos en unos poquitos, ¿no? no sé. Necesitamos escapar sin empujar a nadie. Advertencia, intentar no de en una tienda resultarán nada más o menos. ¡Ay! Alguien empujó Ay, no, uh -huh. alguien me espantó, ¿cómo me queda así? Toco, ¿sí? Yo quería escapar como hijas. ¿Sí? ¿Quién eres? ¿Ah, entonces la aspiradora te madre? Te vas a atrapar uh -huh. ¿Ah, no, es una chica Me atrapaste Cinco Jugadores más Me quedan seis cincuenta Es otra Es otra Es la neni Y hay otra ¿Cómo? Es neni ¿Sí? La comiste triste ¡Ay! casi ganas ¡Ay! minutos seis minutos ¡Y! ya estás a punto punto ganar. Es la champion, ¿listo? Vámonos. Y. Ah, recuérdale. Sí, redes sociales. Que, que el domingo. Mañana. Que es mañana. Transmisión especial. Muy bien. Y sí, seguime en mis redes sociales: Facebook, arroba la gamersita Instagram, la gamersita TV Twitch, digo TikTok, arroba TV Twitch gamer está TV y YouTube La Gamersita Y mandamos unos saluditos rápidos. Digo, y YouTube La gamersta ¿Quieres mandar unos saluditos sí. rápidos? ¿Cómo, sí. ¿Cómo estuvo esta semana la actividad en redes? Hubo muchos seguidores, por lo tanto, vamos a ponerlos en pantalla. Ahora. Saludos a SantiCraft, Rodri Proyete, PerryGamer1, Maxi99, ChulitoPKXD, El Mundo de Juanjo. Francisco, Fiquera Sánchez, Samuel, F20, Lazaro Alexander, Daniel 2, Alexa Play, Aliado PkXD y Roberto ProGamer. Sí. ¡Señorito Roberto! <risa> ¡Señorito Roberto! Y también tenemos saludos de Instagram. Saludos a Fernanda, Mi Mamá y PkTV, Cesar Gaming, Prince Príncipe Gol, Yate, jv Elida León. ¿Son todos? Sí. Y te faltan los de TikTok. Hola. Saludos a Sofía, AnyGamer, Daniel Muaerela, PKXN, Escuadrohan, Gameplay, XDT, Genaro Torres, PKXD, Gemeos, Elías PK, Irais PKXD, Sofía PKXD. Muy bien. Y los últimos son de Facebook. Saludos a. Ah, Menino Suri, El Mundo de Juanjo, Sara Lira, Me Melón, Endred Gamer, José, Steffi Creativa, Rodri Pro, Daniel Quesada, Menino Suri, bueno. Sí, creo que tienes otros más por ahí. Sí. ¿Dónde? Saludos también a Santicrab, Gamer, okay, a todos. Gavito, Gavito Gamer, Chris Gamer, Maxi 99. Bueno, pues, entonces, yo creo que ya nos vamos. Sí. Tu, tu, tu. Esperemos que entre mañana a la transmisión de... De... Gamercita. De Gamercita con Green Fandango. Green Fandango. Grim Fandango.